Dos. Ahora aprendió a conocer esta plataforma, comer en ella. Si ustedes el fotógrafo, preparen nada. Con el tiburón ya quiere comer, ¿ok? Aquí va. Muchachos, ahora prepárense. Coman todo por aquí. ¡Ahora! ¡Quiero que hagan silencio y se van todos despacio! ¡Ey! Van todos hacia atrás despacio. No. Que ninguno reniegue, por favor. No. Eh, despacio. Tú, por favor, también dale la vueltecita. Dale la vueltecita, por favor. No reniegues. Despacito, ¡Ey! Perfecto. <risa>